O lo voy a poner por 58 220 400 pesos no es el dinero que están buscando porque los dos son millonarios de acuerdo a sus declaraciones juradas lo que están es buscando un refugio de impunidad de estas naciones este Frente Regional integrado por Guatemala El Salvador Nicaragua República Dominicana Panamá de, ese, de eso que se llama Sistema de Integración Centroamericano SICA que está compuesto por 120 legisladores, 20 titulares de cada país miembro y unos 120 suplentes. Todo eso es botella. Eso no hace nada y sus decisiones no vinculan. ¿Usted ha escuchado alguna vez que ha salido algo positivo que sirva del de Parlamento Centroamericano? No, nada. Y los ex expresidentes eh, y ex vicepresidente tienen pleno derecho, cuando concluye su mandato, a formar parte de este foro, de manera automática por cuatro años un derecho que le asiste el que está corriendo toma eso porque a Danilo Medina no le salió el plan que él quería Danilo Medina entendía que llevando a un candidato flojo con el penco para que perdiera y haciendo que Leonel se fuera del PLD él se iba a quedar con el PLD totalmente siendo el rey ahí se le está desintegrando el partido están en bandada huyendo hacia la fuerza del pueblo que a propósito, durante eh, toda esta semana y fin de semana largo, Leonel hizo una actividad grandísima y no hubo policía y no hubo persecución. Llenó un club completo, salió a marchar. Por ahí no hay COVID porque eh, los refinados, los ricos y los políticos de este país, eh, desde el cielo le exoneraron del COVID, parece. Y aquí en la tierra parece que hay un decreto, eh, ese que viene celestial, por, para que ellos no se el contagio, solamente en los barrios y en los colmadores. Y esto se aplica. Y eso da pena que utilicen este foro con algo tan, eh, tan rastrero como descender ahí al zafacón de la historia. Y al no darse este evento, no quedarse con el plan como él creía, él decía: Bueno, inmediatamente esto pase, yo paso a ser presidente del PLD, pongo a Juan Temisto montado por un rato ahí, el penco para allá derrotado y me quedo con mi partido y ya, yo soy el rey. Y resulta que se le está yendo a pedazos el partido y que va a ser recordado y que se ha ido al zafacón de la historia, aunque ya eh, dos figuras anteriores lo han hecho. Tanto Leonel como lo hizo Rafael Albuquerque también. Son cuatro desvergonzados que lo que dan es pena. Ojalá y que eh, el zafacón de la historia que es donde van a ser recordados y el tiempo me lo dará. No es más que un refugio de impunidad. No es más que un refugio de el borrón y cuenta nueva que quieren estas famosas figuras y que van a hacer recordar así, de manera quijotesca y vergonzosa, a este refugio, como se ha denominado, de botellas y de delincuentes. No lo digo yo, lo dice nuevo diario. Buenas noches, dígame usted. Muy buenas noches. Yo en el, le habla el doctor José Francisco Ortiz. Dígame, doctora, a su orden. Quiero manifestar que el viernes pasado yo fui cancelado como el epidemiólogo provincial Duarte, después de 27 años de trabajo dedicado a salud pública y ahora más con la situación de la pandemia del COVID. Yo era el coordinador, el encargado de la prevención y las actividades de COVID, donde yo no tenía hora para asistir a los pacientes, donde a mí me llamaban de madrugada y estaba yo, y de buena a primera, he sido revinculado del cargo como epidemiólogo provincial, Quiero manifestar mi situación donde se expresa de que eso es un cargo político y administrativo. Entonces, en 27 años, ¿cuántos gobiernos yo he visto y he trabajado con ellos? Y para ahora eso es político y administrativo cuando es un cargo técnico. Y en la provincia no hay otro epidemiólogo activo en quien le hable ser el encargado de COVID. Doctor... Este, entonces, no es como dice el director eh, es, es regional, el doctor eh, Nelson Rosario, que expresó que era un cargo provincial. Es que, eh, yo, como tengo tanto tiempo sin contacto, yo soy, creo que en ese sentido soy el más desinformado. Él decía en una, en una, en una declaración pública que daba que usted, eh, y señor director, esa foto que le mandé es del doctor que nos está llamando para que la gente sepa con quién conversamos decía que era eh, una, una posición política y que a usted le habían dado la opción porque usted estaba tra laborando en el, en, el, en el hospital de seguro y que tenía esa, esa, ese cargo también en la, en la dirección eh, regional y que era un cargo público y que le habían informado a usted con tiempo a través de una carta que iba a ser desvinculado porque ese era un puesto político y el que tenía dos le daba la opción de permanecer con uno y decía incluso y justificaba que había que darle chance a otro. ¿Cómo usted define eso de, de, de ese director? Bueno, yo creo que le está faltando al respecto a, a una persona de 27 años de servicio, donde realmente llegó una comunicación donde decía de los dos cargos, pero ¿qué sucede? yo tengo 27 años en salud pública y 14 años en el seguro social entonces yo asistía a los dos servicios yo asistía a los dos servicios entonces yo creo que eso es una falta de consideración y de respeto y primero eso no es un cargo político como repito, en salud pública yo tenía 27 años porque primeramente yo trabajaba en la provincia de San Jaramillo en Cotuí, desde 1993 hasta 2017, yo estuve en la provincia de San Caramelo, entonces en el 2017, por decisión del doctor Ramón Morissetti, pasado director provincial, él me dijo que me iba a conseguir un traslado, porque él hacerlo el director provincial, necesitaba un epidemiólogo y yo acepté. Entonces, eso no es un cargo político ni administrativo, eso es un cargo técnico. Fíjense cómo repito, los años que yo yo trabajé en el gobierno de Israel y no tuve inconveniente. Entonces, ¿ahora por qué dicen que es un cargo político? Es decir, que yo creo que ha sido una reconsideración, una falta de respeto a una persona de 27 años en servicio, donde ahora con el COVID yo no tenía hora, no tenía madrugada para ir a asistir a algún paciente. Incluso cuando falleció un paciente había que tomarle una muestra a las 3 a las 4 de la mañana. Ahí llamaban al doctor Ortiz y... Y yo, servicialmente, estaba presente y hacía mi labor, o sea que yo creo que eso es una desconsideración hacia una persona con 27 años en servicio. Y no solo eso, doctor, sino que atendiendo a, a lo que establece la, la ley de servicio civil y carrera administrativa, por esos años de servicio tenía que respetar esa posición suya, que ya eh, prácticamente, como dice usted, a, a tres años con lo que establece la ley de a nivel público, para usted, para usted pasar, si así lo deseaba, no por razones de la edad, eh, a, a tener una, una jubilación eh, dentro del sector salud, en el área pública, donde usted ha servido de manera interesada, y como usted dice que ha visto los gobiernos de Hipólito, de Leonel, de Danilo, hasta llegar al de Luis Abinader, cuando le informan de vinculado. Incluso yo notaba que el doctor Rosario, decía con una sonrisa y como si fuera algo común que se tratara de, de buscar espacios para los políticos y que los profesionales, los técnicos parece ser que es un delito en la sociedad en la que estamos viviendo ocupar algún tipo de función pública que debió ser respetada desde nuestro humilde punto de vista. Finalmente usted quiere decir algo, usted doctor, eh, procedió a manifestar a, a, a, a la entidad que los agremia al colegio médico. Sí, realmente ya el colegio médico provincial de y a nivel nacional está empoderado de esta situación. Ella en la medida de lo posible le tendrá respuesta a esas actitudes. Eh, a esa acción no es decir que nada eh, estaremos en espera y que yo se reconsidere la situación la que yo aún planteado sí, que es. buenas noches y gracias por escucharme gracias a usted doctor Ortiz este programa es suyo por utilizar este, este espacio para hacer esa denuncia muchas gracias bueno pues ya, ya ustedes escucharon el doctor José Francisco Ortiz él, él expresaba que después de 27 años de servicio como un técnico eh, tenía que ser respetado en sus años en ejercicio. El doctor eh, provincial actual, el doctor Nelson Rosario, eh, pues dice que era una oposición política que le dieron la opción de, de, de él. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano. Le dieron la opción y ya puede venir aquí, señor director. Y él es un técnico, de los pocos, incluso epidemiólogos, él a nivel público, con el doctor Morissetti, son de los pocos epidemiólogos que tenemos y que él incluso estaba en la provincia de Sánchez Ramírez y que el doctor pasado, que saben que por su año en servicio, nuestro gran amigo de...